Un buen día, ahora vamos a ver cómo usar la herramienta Image Classification de ArcGIS. Para lo cual, previamente, debemos verificar si contamos con la extensión Spatial Analyst. Luego con clic derecho sobre las barras de herramienta, traemos la barra Image Classification, que ya cuenta, cuenta aquí. Agrego una imagen, en este caso voy a agregar esta imagen multiespectral. Bien, como ejemplo, yo, yo pretendo identificar todas las camaroneras, para lo cual acá puedo dibujar polígonos, rectángulos. Entonces voy con polígonos y señalo algunas camaroneras. Sería una firma espectral de las camaroneras para que Argil lo haga automáticamente. Señalo algunas. Una vez que tengo algunas muestras distribuidas, puedo abrir la, la tabla, el Training Sample Manager, y me salen todas las clases que he generado. Estas las puedo agrupar en la ventaja, lo que es algo muy útil. Puedo agrupar en una sola, y le voy a decir que se llamen camaroneras. Y el resto, pues bueno, simplemente no no es de mi interés así que voy a hacer unos dos polígonos grandes diciéndole esto también o el, también el río diciéndole que esto en otra categoría simplemente sin color Y ahora procedo a la clasificación. En clasification vamos, interactive, supervised, classification, y trabajar. Podemos ver que de esta forma me ha identificado dónde están este, las camaroneras. a tal vez tenemos un problema con el río, puesto que por lo general estas este, contienen, tienen un alto contenido de, de agua. Y me, me, lo, me lo me lo confunde. Me lo está confundiendo. Bien, por ejemplo, vamos a ver ahora identificar por decir simplemente los cultivos. Podemos limpiar con este botón de clear training samples. Y generar nuevamente así polígono. Ejemplos, ahora solo quiero de este cultivo este en verde verde claro que me los identifique simplemente aquellos Entonces puedo igual fusionarlos y en el resto le puedo hacer un solo polígono diciéndole que esto que esto no es mucho de mi interés procedo a trabajar a hacer la clasificación y acá me, acá me identifica este tipo de cultivos. Donde nomás tenemos. Donde hay con mayor presencia. Ahora, por ejemplo, quiero identificar las vías. Entonces, debería generar un polígono. Ahí en la vía. Otro acá, por ejemplo. Y el resto pues haría, las fusiono, esto como anteriormente lo hice con un polígono sumamente grande. Procedo a hacer interacción y podemos ver como acá me señala un poco las vías o los accesos. Bueno acá también debería agregar más muestras para, para validar nuestros datos. Y como último por ejemplo vamos a hacer este decir, una clasificación ya incluyendo serían los ríos, cuerpos de agua, las camaroneras. Este, esta cobertura vegetal supongo que es, puede ser este manglar. Este tipo de cultivo, las vías y bueno, algunas viviendas sería infraestructura. Entonces igual voy haciendo por categorías. Voy a iniciar con camaroneras. Bien, he culminado y como pueden ver, he colocado en diferentes categorías, por ejemplo, camaroneras, infraestructura, para el manglar, cultivo, cultivo 1, bosque, me falta la de agua. He colocado algunos puntos, entonces esto va a ser, serían cuerpos de agua, simplemente le voy a dejar agua. ahora puedo proceder a, a realizar la, la clasificación la clasificación no supervisada y de esta forma tenemos todas nuestras categorías por ejemplo aquí está en verde está el bosque el agua, acá también me lo confunde por lo puesto que algunas camaroneras están repletas de totalmente de agua, bueno es algo lógico también la infraestructura las vías, las casas, me identifica, también el cultivo, aquí dos tipos de cultivos que teníamos presentes en la imagen, aquí un, unos pequeños árboles que los catalogue como bosque, y así, y así podemos hacer una clasificación no supervisada, también bueno clasificación supervisada tenemos un poco más de herramientas en las cuales podemos usar nuestras firmas espectrales. Esto simplemente era lo que les quería indicar y... Muchas gracias por seguir el blog, si les ha gustado, no duden en seguirme en todas las redes sociales. Hasta pronto.